por favor. Tienen que salir, estoy grabando. Cuando, cuando grabas se alinean los astros y salen las cosas. ¿Otro Lila No puede ser. No, no, no, no. vamos a eh, vamos a poner música épica de Grep y de Grefg, de vale ahora vale, va ahora oh, va, me cago en la puta ah, por favor, tenemos 23 tickets seremos capaces de conseguir alguna buena skin lo intentaremos por favor, por favor, yo también, por jesucristo Vamos. A ver si me toca algo, por favor. <risa> me cago en la p otra vez, otra vez. Con 30 no puede tocar, ¿no? ¿O ¿no? No me va a tocar nada. Ya está, tenemos algo rico, Ahora como me salga la.. Mira. No, no, que yo no cogí. Esos son tickets gratis, chavales. No son nada de monedas. Como me salga la nubecita, que ya la tengo repetida, me voy a cagar en la puta. Y cago en todo lo cagable. Me tocaron las lámparas de la bien. Ah, oh, that's hot. That's hot. <risa> Le cago Super Media Champions y toda su vida. Nos quedan solo tres. Puede tocar, eh. Puede tocar, chavales. Ah, está, aquí toca. ¡Oh! No es la SS, pero bueno, a ver. Basura. Coma gaso. ¡Oh shit! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Eh, eh nada mal, eh. Nada mal. Nada mal, nada mal. Hasta ahí está. Ya está. Dice... Se acabó la música de Direct. Yori, eh, Yori, no está nada mal, eh. No será la SS, pero. Nice, para ser gratis, para hacer gratis y está muy bien. Ole eh, eh. ¿Sí? Vale, ¿a quién más se mete? Estamos iguales ahora. Hostia, macho, que tengo que tengo otro ticket, eh. Cuidado, cuidado. Eh, eh, eh. Que se viene. ¿Cuánto? Que se viene lo rico. Nada mal. Nada mal, exacto, exacto. Esa es la actitud. Si pudiese tirar y esta, pero no tengo, tío. No tengo, no tengo tendría que meter otros 5 pavos. No, pero lo, lo que compré era para el pase de pase mensual. Bueno, va. Intentaré ahorrar antes de que se acabe. Esto, no. Antes de que se acabe la, la vaina esta para tirar más. Para el próximo directo, ¿vale? Vamos a hacer un abriendo bolas. A ver si me toca la skin SS de Skylar. Aunque solo tengo 10 tiros, o sea, solo tenemos una, una intento. Vamos a intentar a ver qué más nos sale. Vamos a tirar por esta, que tengo dos tiros de 10, así que vamos a, a ver qué tal. No creo que toque nada que ya no tenga, así que... Nada. Que estos son cristales gratis para mí, perfecto. Más cristalitos para la, la X-Form. Nada... nada, no puede ser hermano, bueno, cristalitos, nada mal vale, ahora tenemos la chromatic, que vamos a tirar 10 y 3 más por favor, no me dejes mal, aprovecha champions dame algo bueno vale, va, poquito a poco, poquito a poco de momento nada no mames, dame algo, dame algo amarillo, que sea vale, aún no lila ya lo tenía maldita sea bueno 10 cristales nada mal no no aquí no va a salir nada no manches eh, tenemos una para ese eh. a ver espera, a ver qué me toca de ese espero que sea una buena skin Sí, ahora sí no te ¡Ah, ¡Sí! wow, madre mía la de igual Después de haber conseguido esta skin de Iván, solo me falta conseguir a Iván, <risa> así que vamos a tirar los dos que quedan, dudo mucho que me toque algo bueno, la verdad, este lo tenía y nada, y ahora vamos con la importante. Esta no, esta de aquí, tenemos 10 más una, o sea 11, 11 oportunidades, Uf, no creo que me toque, pero bueno. Aunque sea el huracán, por favor. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando, vale. Qué susto. Vale, nada. Oh, por favor. tiene que salir, estoy grabando. Cuando, cuando graba se alinean los astros y salen las cosas. Bueno, uno Lila. La bonito, por favor. ¿Otro Lila? No puede ser. No, no, no, no.